Garment Loft. Hola a todos. Me gustaría darles la bienvenida a Garment Loft. ¿Qué tienen en común los presidentes Bill Clinton, George Bush y el ex jugador de los ribbons, Torrid Smith? Todos ellos compraron trajes hechos aquí en Baltimore. Baltimore era famoso por confeccionar prendas especialmente trajes para caballeros éramos conocidos como la ciudad que trata de adaptarse a todos nuestro Carmen loft en una recreación de una típica fábrica de trajes con máquinas para confeccionar una mesa para cortar que podría ser de unos 100 pies de largo y muchos rollos de tela una cuarta parte de los residentes en toda la ciudad trabajaron en la industria de la confección. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial dio empleo a más trabajadores que Bedlin Steel. Muchos de los empleados en confección eran inmigrantes y pudieron encontrar trabajos para compañías que fabricaban ropa. Ganaban poco dinero y trabajaban muy largas horas, hasta 10 horas por día. Las condiciones de trabajo eran duras, con poca luz y ventilación y pocos beneficios. El mural detrás de la máquina de confeccionar representa el cuarto de confeccionar de 1910 de la fábrica de ropa de Henry Sunborn situada en las calles Paca y Pat Más de la mitad de los trabajadores de la confección eran mujeres, en su mayoría niñas y jóvenes. Ellas ganaban salarios más bajos, generalmente entre 6 dólares y 8 dólares a la semana y eran pagadas por pieza diseñadores, creadores de moldes y cortadores considerados trabajadores calificados, eran exclusivamente hombres y ganaban un salario semanal de por lo menos 20 dólares. La única vez que las mujeres tuvieron la oportunidad de desempeñar trabajos calificados fue durante la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la guerra. El movimiento sindical mejoró las condiciones de trabajo. Pero hoy en día, la mayoría de fabricantes de ropa han mudado al extranjero para así cortar gastos y mejorar las ganancias. El distrito de confección de Baltimore ha sido transformado en un área como apartamentos tipo loft y condominios restaurantes, tiendas minoristas, y lugares para el entretenimiento. Baltimore sigue siendo una ciudad que se adapta a todos, pero de una manera nueva y emocionante.